La Navidad ha llegado. Vamos a tronar cuetitos. Que tengamos un buen feliz Navidad. En la Navidad y Año Nuevo. El increíble mundo de Gamble 2002 te desea. Un buen felices fiestas.